Tema. Todos mis sentimientos entre rimas drena, Prefiero soltar mi verdad, aunque sean penas. Pa' que sea la realidad la que te golpea. Estar triste ya no sirve. Solo pienso en reírme antes de irme. Gente que quería pensó en hundirme. Pero que quede claro, no voy a rendirme. Porque creo en mí y creen en mí. fuck en mí, soy su MSI. Faranduleo, porque tengo barra para su juego Que sumo muy poco lo que estamos en el juego Y que estén pasando vergüenza, queda feo Me sobra la fragancia, le sobra la arrogancia Camino por mi barrio, entre humo y la sustancia El barrio me conoce, mi respeto he ganado Un sonido como el nuestro, no está en ningún lado Es la sensación de cuando se están pepando. Es ese sabor amargo que te hace sentir drogado y dicen que no soy real.